Noche, puede ser muy peligrosa, no te preocupes, yo te iré a visitar, vamos a jugar, antes que el sol salga, es muy divertido, ya lo podrás ver, ser, voy a tocar tu ventana, puedes dormir, luego perdido ya lo podrá La noche muy oscura es miedo no es raro tener Vamos a brillar antes del sol salga vamos a correr antes que el sol salga vamos a mirar antes que el sol salga es muy divertido no te parece claro. Vamos a jugar antes que el sol salga. Vamos a explorar antes que el sol salga. Vamos a salir antes que el sol salga. Es muy divertido, no me parece. La noche puede ser muy peligrosa. Vamos a salir, en la noche peligrosa vamos a correr, en la noche peligrosa vamos a huir, antes que el sol salga y en la noche, eterna, permanecer Es muy divertido no me parece.